Soy Mary del canal Mary in the World y hoy os traigo un truque viajero para que salgáis en las fotos siempre con modelos distintos pero llevando muy poco equipaje. Necesitamos una maleta de las medidas reglamentarias, un poquito de planificación y ropa que combine. Para planificar, ve primero qué tiempo va a hacer los planes que tenéis pensados y luego en un cuadernito apuntar qué conjuntos vais a querer hacer para ya así ni siquiera tener que pensar que os tenéis que poner cada día del viaje. Lo más importante es que tengáis ropa que combine unas cosas con las otras de forma que podéis crear muchísimos conjuntos con muy poquitas cosas. Meted la ropa que se ajuste a vuestras necesidades. Acordaos de poneros lo que más abulte en el día que viajéis. Ya solo queda meterlo en la maleta y disfrutar del viaje. Hoy tenéis este truco gracias a seguros intermundial.